Today, we discover our destiny. Amid chaos, we find truth. Fight fear with strength. Because in this world, nothing is certain. The Bouncer. Rated T for Team. Squares. Hoy en la sección de Sin Pena de igual, ni Gloria, voy a hablar del The Bouncer. The Bouncer bueno, es un juego que yo pensaba que sí que era conocido y tal, pero que hablo con la gente y parece ser que no. Es el primer juego que sacó Square para, para Play 2 y lo que hablábamos antes es del 2000, o sea que es, es más viejo que el, que el Golden Sun, pero en mi cabeza por alguna razón el Golden Sun me parecía más antiguo que este, supongo sí. también por el estilo. Eh, bueno, este era un juego especial, creo que en su momento me pareció único en el sistema de juego y creo que no se ha hecho ninguno más. Sí que es verdad que con la gente que en aquel entonces hablaba que había jugado, no gustó mucho. Pero a mí me gustó un montón, porque como yo soy así retorcida, pues... Básicamente tienes toda la... Bueno, no lo desarrolló Square en realidad, creo que era Dream Factory o algo así, pero lo, lo distribuyó Square pero aún así tenía toda la esencia de, de Square eh, tanto en personajes como en el mundo y tal, era muy rollo Final Fantasy 7 tenías a tres personajes principales y, y bueno, el rollo, para mí era como un beat em up moderno tenías que ir pasando las pantallas, no, pues, era eran 3D ¿no? pero tenías que ir pasando un poco las pantallas luchabas con los enemigos pero tenía la parte esta un poco de Square de que ibas adquiriendo no recuerdo si era con dinero y lo comprabas o eran puntos de habilidad, no me acuerdo bien, pero podías ir añadiendo habilidades. Entonces, al principio podías hacer cuatro cosas y luego, ya que adquirías habilidades nuevas, pues un poco lo, como lo que hablabas del metro, que ya te cambiaba el sistema de juego, pues podías hacer una cinta que te agachabas y tal. En esencia, también me recordaba mucho a los beatemap. Los tres protagonistas principales son. Eh, bueno, son. Digamos que la sociedad está así un poco hecha polvo ya y. Y tal, hay como bares y son los, los porteros de las discotecas, son los bouncers, y son los tres chavales. Entonces uno de los chavales se encuentra a una chica que la secuestran y tú no sabes por qué, y el juego es ir a buscar a la chica, que es muy muy Final Fight. <risa> vale, entonces, eh... Lo que también estaba muy chulo es que mezclaba, aparte del tema de VIP y un poco de rol por el tema de, bueno, de RPG, de, de adquirir habilidades y tal, tenía mucha cinemática. Tú te pasabas un nivel y tenías una cinemática, entonces era rollo como estar viendo una peli. No se me hacía aburrido porque los niveles eran largos, pero tenías mucha cinemática, entonces te contaba toda la historia. Y lo chulo también es que entre los tres personajes principales, uno hay uno que es prota, pero va con otros dos, Tenías que pasártelo con, con cada uno de ellos, y con cada uno de ellos ibas viendo una parte de la historia. Y lo que parecía muy simple, pues luego era una paranoia tipo Square, de, bueno, de chica muerta que es un androide, y cosas así. Te ibas creo que al espacio a luchar contra el otro, bueno. Y estaba muy chulo. Cada personaje además tenía un estilo de lucha distinto. No recuerdo bien qué esti estilo de lucha hacía cada uno, pero uno pues, era taekwondo, otro... Uno de los enemigos era capoeira, cada uno era un estilo de lucha diferente. Y al pasártelo todos, conseguías esos personajes que luego había un modo de juego que era un poco cutre, pero bueno, ahí estaba, que era el versus, y podías luchar con tus, con tus enemigos, o sea, con tus amigos, bueno, o enemigos, según lo que. Es. Y bueno, a mí me gustó por eso, porque como a mí me gustaban mucho los beatmaps em y se dejaron de hacer con super, me parece, pues me pareció muy distinto. El diseño de personajes, bueno, el, el chaval es muy, muy Sora, de no pero un grande bueno, en grande, porque tampoco es muy mayor, y bueno, el rollo este de, de, de Majitec un poco, más tipo Final Fantasy VII, de una ciudad en decadencia, que todo lo controla una supercompañía, una super Sí, sí, todo era muy rollo así, la compañía creo que se llamaba Mikado, si mal no recuerdo, bueno, aquí lo, lo tengo en italiano, pero bueno, y, y estaba muy chulo y eso, parecía muy simple, pero luego la historia era compleja, no tan ida de la olla como suele pasar con Square, que a veces acaba y dices, esto no hay. Quizá la pega que tuvo es que para la plataforma que salió era muy corto. Porque yo me acuerdo que lo vi por primera vez en un videoclub y me lo pasé ese fin de semana. Entonces claro, no, ahora sí que es normal que te compras un juego de Play 4 y sabes que en dos días lo tienes. Pero en este entonces no era normal. Pero claro, me imagino que tanta cinemática pues cargaba aquello que, que no daba para más de, de un DVD. Además era DVD. Y bueno, pues no sé si fue por esto, o porque fue el primero de Play 2 y tampoco se hizo mucho bombo, o porque se salían de sus RPGs clásicos, que pasó así como. Sin sí, pena ni gloria. Y me parece un juegazo muy chulo, o sea, muy divertido, muy distinto, sí, que vale la pena jugar a mí la única pega que yo lo encontré es lo que has dicho de la durabilidad yo me lo empecé a jugar y claro cuando ya vi que es que solo con uno de los personajes te lo pasabas sin cuestión sí. de, de nada sí sí era era bastante claro yo porque me quedé atascado creo que fue en el último porque me lo pasé con todos los, primeros, con, los últimos, con el último y Sí, porque la dificultad era esa, cuando te habías acostumbrado al sistema de lucha y al tener sí. las todas las habilidades y tal, luego volvías a empezar con, con otro Como personaje distinto y sin nada. Sí, sí, sí, sí. Y era quizá un poco la dificultad, pero supongo que la, que la pega que tuvo era eso, que era muy distinto y era muy cortito. Entonces, ahora sí la gente está acostumbrada a juegos cortos, pero en aquel entonces gastarte 60 euros en un juego que te pasabas un fin de semana, pues me imagino. Y luego aparte a mí me costó muchísimo encontrarlo, porque yo me acuerdo que lo jugué en un videoclub de alquilarlo, cuando había videoclubs y alquilabas los, video, los, los juegos, y luego no lo encontraba en ninguna parte. Yo me lo, yo me lo compré de lanzamiento. Yo, pues yo no lo encontré en ningún sitio, me acuerdo que lo encontré en un salón del manga de un chico que vendía juegos allí en su stand y me dijo, me lo sacó así, y está en italiano, o sea que ni siquiera es la versión de aquí. Hola. Muy ¿Qué bueno. tal? ¿Qué tal, Mister? ¿Cómo estás? ¿Cómo y ya estamos? está. Bien. Si quieres enseñar el, bueno, el librito, no es muy allá, este no es tan chulo como el otro, pero bueno, también estaba chulo. Además, cada personaje tenía su icono. Y un color. Y un color, bueno, color. Ah, el librito, el color, sí, sí, el sí, sí, sí, sí, sí, claro, hombre. No me lo puedo creer. Sí, sí. Cuando había libritos y eran en color, ¿no? Sí, sí, además lo que me gustó fue también lo que has dicho, ¿no? El hecho de que cada personaje te explicaba una parte de la historia. Sí, ¿no? eso estaba muy chulo. Cruzadas, ¿no? Y luego el diseño de personajes era sí, sí, brutal, sí. tanto de los protagonistas como de los secundarios. Los enemigos eran súper chulos. Sí, sí. Y... La jugabilidad estaba también muy bien hecha. Mm. O sea, es un juego que realmente la única pega es la... la que versión, era muy corto. La también había gente que se quejaba de tanta cinemática, pero bueno, a mí no me estorbaba, la verdad, la cinemática me gustaba. A, a mí sí, porque claro, creo que te pasa también un poco como el como el, que es como el estilo Metal Gear. Y dice, sí, el juego está muy bien, pero me gustaría jugar más y ver sí. menos secuencias. Pero no eran tan largas. No eran tan largas como el Metal Gear. <risa> es que el Metal Gear se lo paraba <risa> ya. claro. <risa> 先進 3人 Square y Dream Factory han lanzado el rol-playing action Bouncer, 12 de diciembre de 2023. ¿Oyve? Antes estaba más lejos. Sí, el papá no me echa las flores llegando. Me asocio donde que sabía algo de nieve y digo voy a acercarlo más a ver.